Gracias por estar acá de verdad para, para este tema que es un tema tan importante eh, de verdad les agradecemos estar, estar hoy con nosotros en la mesa tenemos a Daniel Villalobos a Eric Morales a Renier Canales y a Luis Chichilla quienes van a hacer unas importantes declaraciones de compañeros Bueno, gracias este, a todos los presentes Empecemos por desmentir eh, a la fuerza pública. ¿Verdad? En, uno, en uno de los medios de comunicación de este país, Carlos Hidalgo, se ha dejado decir que este, los manifestantes campesinos de nadie y, y Terraba y otras comunidades del sur este, en la manifestación del pasado este, martes bloqueamos carreteras y este, aparte de eso que atacamos a fuerza pública con piedras y palos los videos los videos este, que han circulado en las redes sociales no no este, muestran los famosos palos y las famosas piedras que ellos que ellos mencionan es más es más, ayer una compañera me dio un dato dice, el único palo que llevábamos es el palo donde llevábamos la bandera de Costa Rica y uno de los policías agarró esa bandera y la tiró al río esa es la realidad de, de, de, de lo que hace Fuerza pública. pero bueno, eso es lo que dice el vocero ahora hablemos de las contradicciones acá tengo este, el, un informe el informe que este, Fuerza Pública le pasa a la, este, a la Fiscalía de Osa y en este informe Fuerza Pública está, este, está este, aclarando, aclarando que los manifestantes, o sea nosotros, nunca este, bloqueamos el puente que siempre nos mantuvimos este, circulando en el, en, en el carril que corresponde a este, Sur-Norte sur sur -norte. Entonces nunca hubo tal bloqueo. Ellos reconocen, además en este informe, lo reconocen ellos, que este, cuando los antimotines llegaron, los manifestantes estábamos este, sentados en el piso del de pavimento de tal, y siempre ocupando, ocupando ese carril este, sur-norte. Entonces esa, esa es la realidad. Se han dedicado, se han dedicado este, a... a a difundir en los medios de comunicación este, la idea de que fuimos los campesinos los que, los que bloqueamos pero a la misma vez este, a la hora de, de incriminar este, a nuestros compañeros se contradicen ellos mismos y este documento lo vamos a, lo vamos, este, a subir a, a las redes sociales para que todo el mundo tenga acceso a eso y pueda, este, pueda comparar este, las dos versiones por el otro lado por el otro lado, este, si hubiesen habido este, piedras y palos, habrían aparecido unas imágenes y nunca aparecieron. Lo que sí es una realidad es que utilizan este, patrullas de, de, de la fuerza pública este, para bloquear carreteras y peor aún, patrullas sin placas. Y de eso, este, bueno, también, también hay, hay videos que, este, que así, así lo... lo, lo, lo corroboran dicen dicen estos señores dicen estos señores que este hay muchísimos infiltrados en el movimiento nuestro dicen además dicen además que nosotros somos este muñecos de control remoto que desde aquí desde San José este, nos controlan así como los juguetes que habían antes eh, y, y, y, y nosotros obedecemos obedecemos órdenes de San José Les agrade, le agradecemos mucho al movimiento social todo el apoyo que hasta el día de hoy nos han dado pero nadie del movimiento social se ha atrevido a darnos órdenes de qué hacer y qué no hacer y el día que lo hagan ya van a tener problemas con nosotros porque nosotros a nadie le decimos qué hacer y no aceptamos que nadie nos diga qué hacemos, somos autónomos de tal suerte que don Luis Guillermo se equivoca cuando cree que desde San José a nosotros nos, nos, nos manejan. Claro, esa es la costumbre en los partidos de ellos, que le dan órdenes al alcalde, al regidor, al polidía. Eh, no, nosotros no, no, no, no actuamos así. Dicen además, dicen además, que este, tratando de descalificar el movimiento legítimo de los compañeros, que nosotros no somos un grupo eh, puro, que en Changuín hay muchísima gente nueva, pero de ella, la misma doña Ana Gabriel se le olvidó, se le olvidó que cuando nos reunimos allá en Palmar para buscarle soluciones a este asuntito, ella misma nos dijo, miren, traten de, de, de meter gente nueva en la finca, porque al haber, al haber nuevas personas en la finca, hay que empezar un proceso judicial nuevo. Y claro, nosotros, y en esto, en esto yo tengo que poner mi, mi barba en remojo. Yo caí de ingenuo y, en cierto modo, colaboré para que alguna gente entrara a la finca. Pero faltan a la verdad cuando dicen: este, es que hay gente nueva, sí, sí, hay gente nueva y lo reconocemos. Primero que nada, no son este, foráneos son gente que viven ahí en la zona, que igual tienen problemas de pobreza, igual que los nuestros, y que están viendo la posibilidad de echar a este un, un, un medio de subsistencia. Entran ahí por indicación de ellos mismos, para que ahora salgan con, con semejante este, adefecio de este, confesión. Eso, eso no se vale. Y, por el contra y, y, y, y con estas cosas tratan de justificar lo injustificable y qué es lo injustificable el caso del compañero este Luis Chinchilla uh -huh. que tuvo que, tuvo que este, pagar con sangre eh, su estadía en la finca pero para que hable, hablemos de ese pago con sangre mejor que sea el mismo Luis que quien lo diga Buenas tardes a todos, este, muchas gracias, este, yo estoy muy agradecido con todas estas personas que se han solidarizado con nosotros. Este, sí, en el, caso, este, en el caso mío, bueno, tuvimos mucho temor, porque así se rumoraba de, de tirar uno al río, este, nosotros que lo que hicimos fue abrazarnos, que nos abrazamos así, para que ya que no los llevaran, estábamos sentados, y, este, y ellos y empezaron con el líder, con Daniel, a, a, a jalar. este Bueno, están las fotos, del teniente que llegó a jalarlo, empezó y, y todos, todos por el mismo este, ya, temor de eh, que se lo llevaran preso y que le hicieran daño, y todos ya nos agrupamos. Y, y este y sí, bueno, y ya, ya vino el proceso de la policía, de mis personas y empezaron a arrancarme la camisa, están las fotos, los videos. Y ya empezaron a agredirme, y ya ellos se iban cumpliendo con un objetivo a llevarse a varios. Y a mí me agarraron me leñalitearon todo, y me trataron como un criminal de alto, de alto nivel. Es más, este, a las 7 de la noche cuando lo llevaron para la fiscalía, supuestamente a este el informe ese estaba totalmente irregular, era, el fiscal dijo que era una asquerosidad a lo que ellos habían hecho. Y les dieron oportunidad para que, primero para encerrarnos, que se unieran a nosotros, y segundo para que ellos acomodaran el informe y se pusieran testigos y toda la cuestión. Y, y a lo mejor, supuesto, supuestamente antes de 24 horas tenían que soltarnos, y nos tuvieron 30, 32 horas de Y bueno, tengo 12 heridas, Me metieron dos garrotazos. Okay. Este, esa es la realidad ¿verdad? Fuerza Pública es muy eficiente para volar garrote es muy eficiente para cerrar calles pero es ineficiente para entregar este, el informe policial a tiempo, este informe que tengo en las manos no lo entregaron a tiempo entonces eso provocó que a los compañeros nos llevaran a las 4 de la tarde, los detuvieron a mediodía, nos detuvieron a mediodía a mí me... Me dejaron, me dejaron libre pretendiendo con eso dividir el movimiento. Y no, muy por el contrario, Fuerza Pública nos, nos fortalecieron mucho más. Este, me dejan libre a eso de la una de la tarde. Los compañeros a las 4 de la tarde los llevan este, a la Fiscalía para la indagación que corresponde. Y este, resulta que no los pueden indagar el, lunes a esa, el martes a esa hora. ...porque el informe de fuerza pública estaba incompleto... ...entonces los regresan de nuevo a la cárcel de Ubita, ...para que se hagan una idea... ...de, de, de Palmar a Ubita hay más de... ...de 20 kilómetros... ...hay más de ma, más de 40 kilómetros de distancia... ...este... ...es bastante largo... ...los regresan a Ubita y tuvieron que pasar... ...la noche en una prisión como si fueran criminales... ...y después... ...el día siguiente los liberan a eso a eso de, de, de, de las 4 de la tarde más de 30 más de 30 horas estuvieron los compañeros detenidos por una este, negligencia de parte de fuerza pública que como reitero como reitero para este garrotear son muy eficientes pero pa, cuando les toca que hacer este, eh, la papelería legal el, la, la tramitología ahí este, la eficiencia este, brilla por su ausencia esa, esa es la realidad este luego pretenden luego pretenden decir que el gobierno tiene que ejecutar el desalojo, que no les queda otro, cosa, que, cosa que es mentira que además ya presentaron este, un, un plan alternativo con casas temporales donde las familias se pueden ir a ubicar un lotecito con una casita la famosa la este, famosa la famosa teoría de la, remoleta, la, la zanahoria y el garrote. Vamos a, vamos a, vamos a contar la historia distinta, la, la yuca y el garrote. El asunto es que nos dicen, mira, este, le vamos a dar esta yuca, esta casita, Véngase a vivir aquí. Y si no se viene a vivir aquí, pues lo vamos a garrotear, por, pero va para afuera. Eh, y para tratar de descalificar a nuestro movimiento, dicen, ya tenemos a 50 personas que viven en, la, en, en las casitas temporales. No hay tal de 50. Y para eso Eric se va a referir al tema. Sí, buenos días compañeros y amigos que apoyan el movimiento nuestro. Que desde siempre lo hemos manifestado que es un movimiento justo porque... Nosotros lo que, lo que necesitamos, lo que queremos es tierra para trabajar, no estamos pidiendo nada más. Es simplemente tierra para trabajar, que es lo que sabemos hacer bien como campesinos. Aparte de eso, este, eh, yo quería manifestarme un poco sobre el, el informe que, que hace gobierno, sobre lo mismo que dice el compañero Daniel, que ya ellos anteriormente solucionaron a 50 familias de Changuina le solucionaron el problema dándole una casa temporal que eso iba a ser en principio por seis meses. Este, quiero decir que no es así, que no es así porque en la lista tenemos que son 19 personas de Changuina y unas del cuadrante de Finca 3. Aparte a eso, el mismo gobierno incluyó a otras personas que no son ni de Finca Changuina ni del cuadrante de Finca 3. Habiendo en, en esta finca que, que da el gobierno para la solución temporal, también personas que no son parte de este movimiento. Y que los que eran parte del movimiento también tienen casas en otros lugares aleaños a Covasur. este Casas en Alemania, en la 11 de abril, barrio Alemania, 11 de abril, es en La Gamba, allá por Golpito, este, en Sierpe. Personas que, que tienen dónde estar y que ya en algún momento se les ha dado una parcela y están ahí. Este, no sé, sinceramente yo siento que el informe que dan a Gabriel es... Totalmente erróneo, equivoco, este, tratando de manipular un poco lo que venimos haciendo nosotros. Tratando de debilitar más este, el grupo que hasta la fecha no lo ha logrado y siento que no lo va a lograr con ese tipo de, de, de comentarios que, que hacen ellos para eso, para provocar debilidad, desunir el grupo y ahí sacar provecho a ellos. Pero no lo, no lo han logrado ni lo van a lograr porque... Este, después de que las familias se vienen para Cobasur, este, vuelven familias a, a ocupar la finca, familias que estaban en lista de espera, en la lista de espera que nosotros teníamos, y personas que son de ahí mismo, personas que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde trabajar, que no tienen dónde sembrar, y ahí los tenemos. Bueno, compañeros, este, entonces esa es parte de la, de la realidad que vivimos, ¿verdad? No, no, aquí nosotros aprovechamos un poco para reiterarle al presidente Luis Guillermo Saquiz la petición que le hemos venido haciendo a lo largo de esta semana es que desista de una vez por todas de ejecutar este desalojo de las tierras de finca Changuina. Eh, en reiteradas ocasiones se nos ha dicho, se nos ha dicho que este, ellos no pueden porque este desalojo eh, viene, viene de una orden judicial una orden judicial que tiene su, su génesis en este, un proceso administrativo pero que aparte de eso aparte de eso este, en el Inter conocen estos dos libros que es toda la legislación en, en materia agraria, y con estas herramientas el INDER puede este, intervenir, intervenir en ese conflicto. Hace más de un año invitamos a doña este, Diana Murillo y al presidente ejecutivo, este, a don Ricardo Rodríguez, a que este, intervinieran en el caso Changuina y una y otra vez nos ha dicho no se nos ha dicho no, se nos ha dicho no, a pesar de que las este, herramientas jurídicas para hacerlo este, existen. Bueno, nosotros respetamos este, la ley, y como respetamos la ley, pues buscamos que, que se haga respetar también. No nos pueden decir que la ley no se puede aplicar cuando existen este mecanismos para, para, para aplicar esa ley. Entonces... Eh, para ahondar en el tema de, de, de, de cómo, de cómo este, ejecutar lo que está consignado en estos libros, ¿vamos a permitir que el compañero Renier haga uso de la palabra? Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación presentes, que de alguna manera eh, eh, también han permitido visualizar este asunto. Hay algunos medios que nos han ayudado muchísimo, y que han sido precisamente testigos de nuestra movilización, de nuestra protesta en la zona sur y les consta precisamente que nosotros nunca hemos usado ni piedras ni palos. Bueno, en los videos de los mismos medios así consta. Incluso en la actividad más reciente del jueves eh, estaba la par mía un corresponsal ...del grupo colosal... ...¿verdad?... ...de la zona sur... ...y Alfonso Quesada... Eh, ...que es corresponsal de la T... ...y vieron cómo precisamente... ...era la fuerza pública la que bloqueaba... ...sacaron... ...sus cámaras y los firmaron. ...y además pude oír cuando uno de ellos le decía... ...aquí a la dirección de la prensa libre... ...es la fuerza pública la que está bloqueando... ...son ellos los que están bloqueando... ...¿verdad?... ...sin embargo... Vean ustedes lo que dice eh, Carlos Hidalgo, o de la Fuerza Pública, ¿verdad? Bueno, él está aquí en San José. Él transmite, repite lo que le dicen sus subalternos, que muchos de ellos son mentirosos, ¿verdad? Eh, ineficientes, incapaces y hasta mediocres, por cierto, en el manejo de este tipo de conflictos, pero lamentablemente eso es lo que nos envían a nosotros, a, a, a incluso a evitar el ejercicio de la protesta que además la protesta es un derecho y es un derecho humano que además y de alguna manera ha permitido la conquista de muchos otros derechos. Bueno, pero pareciera que en este país ya es prohibido protestar. Incluso cuando se nos ha dicho que no podemos estar fijos protestando, que tenemos que estar en movimiento, ¿verdad? Que así lo hemos hecho, pero que curiosamente e interesantemente aquí lo dicen ellos, que Estamos en completo movimiento la prensa tiene a disposición para los que quieran copiar el informe policial, no tenemos ningún temor de que ustedes lo lean y se van a dar cuenta, es insólito, donde reconocen que ellos bloquean, ¿verdad? Y que nosotros estábamos en pleno movimiento y además solo ocupábamos un carril. Bueno, han venido diciendo eso. Y ellos tenían un objetivo, era detener a los dirigentes del movimiento. Así lo hicieron, ¿verdad? Incluso otros compañeros cuando fueron a rescatar a Daniel ¿no? Y les dijeron, no, y si se llevan a Daniel, llévenos a todos, porque Daniel está haciendo lo mismo que estamos haciendo. Ah, qué bueno, voluntarios también. Pero resulta que no se llevaron a los voluntarios. Era seleccionado el compañero que es el presidente del comité campesino de Changuina ¿verdad? A Daniel, que es el vicepresidente de Cotraosa, pero es un acompañante de nuestra organización, al grupo Changuina como acompañamos a otros grupos en la zona sur. Cotraosa RL es una cooperativa que practica uno de los principios establecidos en la filosofía, en la doctrina del movimiento cooperativo y sus principios, ¿verdad?, Sí, sus valores, de ser solidario con, no solamente en el marco del movimiento cooperativo con los cooperativistas, sino con el pueblo en general. Y entonces, bueno, parece que eso, eso, eso, eso les molesta. Daniel hablaba de cómo doña Ana Gabriel... Suñiga Aponte responsable del diálogo político y social viceministra del ministerio de la presidencia nos invitaba la prensa hace unos días oyó que para descalificarnos y deslegitimarnos decía que habíamos ingresado gente nueva Sí lo hicimos porque ella lo dijo en el salón parroquial de Palmar Norte ella nos invitó a hacerlo y la denunciamos públicamente. Y estamos dispuestos a sostenerlo a donde quiera. Más aún, en la visita que hicimos a Casa Presidencial, que los medios de comunicación, algunos titularon que nos autoinvitamos porque no querían dialogar. Esta gente se niega al diálogo realmente. Y cuando lo intentamos una y otra vez, hacen... Todos los esfuerzos para romper ese diálogo, ¿verdad? O dejarlo en un punto muerto para que no camine eso. Para imponer su propuesta que no propone nada, por cierto. Porque cuando incluso ustedes, incluso los que vieron ahora en la revista Matutina, eh, nos vieron ahí con Laura Martínez, hablar de una alternativa de finca, y les hemos dicho, ¿a dónde está? No existe, no hay. Y lo que ofrecían eran seis hectáreas en Coba Sur para unas casitas temporales, que son un cajoncito, ¿verdad? No tiene divisiones, e incluso con contratación de esos servicios o letrinas, es que pagan un montón de miles de colones por mes, por tener cada una de esas letrinas, ¿verdad? En una finca, además, que estaba invadida ya por otra gente, y nosotros no queríamos entrar en conflicto con otros habitantes de la zona son no lo vamos a aceptar, que nos hagan entrar en conflicto con otros ciudadanos, que estaban ahí luchando. Bueno en esa visita que hicimos a casa presidencial después de la autoinvitación que dice uno de los periódicos que así lo dice el mismo escuche bien la prensa el mismo presidente de la república reiteró la misma invitación que nos hizo doña eh, eh, la, la viceministra de la presidencia Ana Gabriel. el mismo así, eso lo debe saber este país no queríamos decirlo, hay más y seguiremos diciendo más si siguen atacando, si nos siguen descalificando, los vamos a seguir denunciando, hay más cosas que nos han dicho, y creímos en algún momento que iban a cumplir nosotros no nos íbamos a retirar del puente el 17 el, durante los 17 días, dijimos aquí nos quedamos y vamos a ver cuál es la finca que ustedes nos tienen, es más le sugerimos una finca hotel para estar temporalmente, y yo, no regresen, les garantizamos que nadie los va a tocar, dígalo a la prensa que nosotros lo dijimos. El mismo presidente de la República, doña Gabriela Ponte, eso lo debe saber este país, ¿verdad? Así juegan, así juegan, ¿verdad? O sea, nos querían engañar además. Pero resulta que a él nosotros estamos metiendo gente nueva ahora. Oigan ustedes. O sea, los malos somos nosotros y no son ellos. Eh, bueno, creemos que no tienen soluciones, es lamentable, no pueden resolver un pequeño conflicto de 100 familias y se proponen administrar este país y resolverle las necesidades a más de 4 millones de costarricenses y no pueden resolver un pequeño conflicto de tierras en la zona sur, ¿verdad? Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la negociación, creemos que es un instrumento válido para resolver conflictos pero el diálogo productivo, y no un diálogo de sordos o un diálogo estéril que no conduce a nada, ¿verdad? Y al que nosotros consideramos incluso que le tienen miedo, ellos le tienen miedo, no sabemos por qué, o será porque son incapaces, son ineficientes, les falta habilidad, destreza y pericia en el manejo de todo esto. Es insólito, hemos incluso estado dispuestos a cooperar, Figúrense en ustedes que en algún momento el mismo ministro eh, de Limas, ¿verdad? Don Carlos Alvarado, nos había dicho a Cotrabosa que les ayudáramos a identificar los problemas que habían en la zona sur. Porque a la larga ahora andan diciendo que nosotros somos camorreros en un lenguaje inapropiado. Para un funcionario de la investidura del presidente de la república. Ustedes lo han oído diciendo que somos camorreros. Pues es insólito ir al presidente de la república. Ella eh, perdió la compostura, ¿verdad? Su, su formación académica, profesor universitario, ya está dejando mucho que desear. No sabemos si solamente eso está reservado para, para el aula, educar en el aula y no al pueblo costarricense desde su posición de Presidente de la República nosotros no somos eso, no somos camorreros ¿verdad? Sí. además el, la camorra la asociamos con, con, con, con la mafia italiana y con otro tipo de cosas pero no con agricultores y entonces es bueno que, que a ustedes les quede claro nuestra disposición y respetamos, les reiteramos nuestro respeto, nuestro agradecimiento a todo el movimiento social costarricense que se ha solidarizado con nosotros entonces ahora resulta que aquí es prohibido también ser solidarios no se pueden solidarizar con nosotros ¿eh? porque quisieran comernos virus o aislarnos del resto del movimiento social que son nuestros aliados naturales entonces somos dirigidos, somos manejados eh, desde la capital, somos títeres, somos marionetas faltándonos al respeto, creyendo que no tenemos capacidad se equivocan este caballero, ¿verdad?, se sobrevalora como académico, como profesional o como científico de la academia, eh, de la pedagogía, cuando está creyendo que hey, los demás somos un montón de, de, de incompetentes y de, de, de, de incapaces, quizás porque vivimos a 360 kilómetros de la capital, porque andamos con un sombrero de lona allá y botas de con un machete a la cintura, y somos un montón de de incompetentes, no tenemos capacidad para dirigir nuestra lucha, ¿verdad? Entonces, eh, queríamos decir eso, quisiéramos denunciar más cosas, poco a poco lo iremos haciendo en el transcurso del tiempo y viendo si el gobierno de alguna manera resuelve, y si no, eh, seguiremos hablando con la prensa y diremos ellos, ellos nos han invitado a nosotros a hacer eso, les agradecemos o les agradezco Pasamos pues ¿sí? pues a la etapa de preguntas los compañeros aquí sacaron copia pues un momento, del, del informe por si ahora se los, ahora se los doy la copia eh, Estela me está pidiendo la palabra les agradezco si su nombre y el medio por el que vienen Estela Chinchilla, cámara callenera eh, es muy grave lo que ustedes están denunciando aquí eso que les dijo el presidente y la viceministra de la presidencia eh, era que metieran gente a las fincas y a esa gente, a las fincas o a las casitas pequeñitas o también, eh, o solo a las casitas, no entendí muy bien cómo era y si a la gente que metieron a, la, a las fincas de Changuena a las parcelas también les dieron casa en Cobasur esa es una de las preguntas, la otra, hay un policía herido, eh, ¿cómo fue que salió herido ese policía? Y la tercera es, eh, ¿cómo se manifiesta la solidaridad de los demás campesinos de, de Costa Rica? Sí, quizás sobre eh, el, el, el funcionario de la fuerza pública que, que aparece herido, el compañero puede, que fue otro de los heridos y viajaba con él en el mismo carro policial en que lo trasladaban, podrá explicar o eh, decirles qué oyó o qué vio? Cuando nosotros los llevaron y nos montaron en la cruz roja, bueno, nos montaron, nos montaron primero a mí, después a, a, al oficial herido y después al que me custodiaba, porque él tenía que custodiar. Entonces llegó él y le dijo hasta al muchacho, le dice, este, ¿y qué dice? Te metieron un leñazo, un garrote que te pegaron. Le dice el no, hombre, dice. Yo no es que cuando me caí se me pegué con el casco y me rajé la ceja. Y ah, bueno, ya eso fue lo que dijo Y, lo, y el informe en la noche, eso no estaba. Y el día siguiente, en la mañana, apareció un informe ahí acusando a un compañero. Ya eso lo acomodaron para meterlo ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. No, no vamos son... por partes. ¿no? Hay varias partes. Hay varias, partes varias parte preguntas. Bueno, este yo voy a responder la parte... ...que tiene que ver con este... cómo se manifiesta la solidaridad... De, de, ...del pueblo hacia nosotros... ...lo va a dejar la parte dura... ¿no? <risa> ...este... ...vea, el, el asunto es el siguiente... ...primero que nada... ...aprovecho la pregunta que hace... ...la amiga Estela... ...para desmentir... ...desmentir este... ...al gobierno cuando dice que... ...en el sur hay un montón de infiltrados... ...infiltrados que lo que buscan es desestabilizar al país. Yo sí conozco a un desestabilizador de este país que se llama Óscar Echeverría, que logró poner al gobierno a pelear con los campesinos. E ese sí es un des desestabilizador que está bien identificado. Ustedes saben dónde encontrarlo, ¿verdad? Por lo demás, lo que ha, lo que ha habido este, son muestras de solidaridad, personas este, que se han este, mostrado... Este, muy afines con la causa nuestra en las redes sociales, este, que han viajado al sur a ser, a ser partícipes de, de, de, de las actividades que realizamos. Ayer hubo un, una delegación que viajó desde la zona norte, de siete cantones de la zona norte, personas que representaban a más de 60 organizaciones en la zona norte, un bus repleto de personas viajó a la zona sur a reunirse con los campesinos de Changuina, y allá, reunidos en una gran asamblea, tomaron la decisión de hacer un recorrido por el puente de Terro... ...y llegar hasta el parque de Palmar Norte, que es precisamente donde está la sede de Fuerza Pública en, en el distrito de Palmar. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta este, con personas que nos visitan, se manifiesta con este, comentarios en las redes sociales se manifiesta con personas que llegan este a, a dejarnos este víveres y dinero para que continuemos con, con esta lucha pero de ninguna manera de ninguna manera esa solidaridad significa este interferencia La concreta eh, dónde metieron ustedes gente nueva para que le dieran casitas o para que le dieran terreno, eh, parcela. y eh, narreme un poquito más, es que es muy grave lo que está diciendo ustedes, que el presidente les dijo eso. Primero Ana Gabriel en la casa parroquial, eh, en el salón parroquial de Palma. No. ¿Y si tiene testigos? Sí, como no. Y además un testigo de la, de la casa presidencial, que es un abogado que nos acompañaba a nosotros, ¿verdad? Sí, eh, bueno, nosotros siempre rechazamos la propuesta de la casita temporal porque no, este no es un movimiento que lucha por soluciones de vivienda está claro que nuestra lucha nuestra demanda es de tierra ¿verdad? y somos parte de ese millón de solicitantes o demandantes de tierra que tiene este país y apenas es una décima parte del asunto si son cien y, y donde ellos en concreto nos hacen la acusación que lo, lo dijeron a la prensa en estos días, y es precisamente en, en el área de Changuina, ¿verdad? sí. Y se están refiriendo a la gente, a los 19 que salieron para Cobasur, de los 80, que son parte del grupo Changuina, de los 80, 19, aceptaron esa solución de vivienda, y eh, desde luego, como bien lo explicaba el compañero Daniel ahora. Bueno, era gente además que estaba en una lista de espera. Pero que la misma Ana Gabriel dijo que eh, después de que eh, salimos del puente, que los incluyéramos para que además así se pudiera iniciar un proceso nuevo y alargar el proceso, ¿verdad? Judicial. En esas palabras, en esos términos. Es en el área de Charlie. Y nada más 19 personas. A solicitud de la viceministra Ana Gabriel. Serían okay. las preguntas? Eh, no sé. Yo, pero necesito Ah, sí. Pero no sé si ahora que, que termine. Eh, Alejandro, ¿y si se presenta? ¿Verdad? ¿Y de qué organización? Buenos días. Alejandro García para Presencia Internacional. Eh, la pregunta es que nos narre un poquito la historia de los orígenes o de cómo fue que se constituyó la cooperativa que tenía la finca y que después se la arrendó al señor Echeverría Abrey. Echeverría. Bueno, sí, es una, es una historia un tanto larguita, pero no tenemos ningún problema. Vea, primero que nada, primero que nada aquí hay que estudiar el contrato de 1934 que firma el, el, el gobierno con, con la compañía bananera de Costa Rica. Según el cual en 1990 las tierras y todos los activos que, que habían en el sur debían de regresar al estado costarricense. Tal cosa no, su, no sucede así. La bananera se va en, el, en 1984, firma un finiquito este, con el estado costarricense, según el cual el estado permite que ciertas áreas de tierra no vuelvan al estado, sino que pasen directamente de la compañía a particulares. Y además que este, lo, lo, los principales activos que tenía este, la compañía en, en el sur se, se fueron. Se llevaron los ferrocarriles, los rieles, este, las locomotoras, eh, la herramienta de valor se la llevaron. Es este el caso de, de, de la cooperativa Copalca del Sur. Copalca del Sur este, es una cooperativa de ex trabajadores de la compañía bananera de Costa Rica... ...que recibe directamente... ...de, de Chiquita Abraham ...tres fincas... ...dos de las cuales... ...ah bueno... ...sí bueno, tres fincas... Ese, ...ese contrato, ese finiquito... ...debió ir a la asamblea legislativa... ...y en la asamblea legislativa ser aprobado... ...por los diputados para convertirse en ley de la república... ...el finiquito llegó a la asamblea legislativa... ...pero nunca se convirtió en ley de la república... ya ahí estamos frente a un acto... ...de, de irregularidad bastante grande acto que se ha mantenido a lo largo de 40 años. Entonces, para empezar es eso. Lo otro, este, de las tres fincas que mmm, le son entregadas a esta cooperativa, Copalca del Sur, dos se las, dos se las arrendaron este, al, a las empresas de Oscar Echeverría, a Bananera del Térraba, que, que, la, el área que corresponde a Finca Térraba, y a Bananera Changuina, el área que corresponde a, a Bananera Changuina. Bueno, estas empresas, estas empresas explotaron las tierras por un periodo de aproximadamente 10 años. Días más, días menos. Eh, con un contrato de arrendamiento que vencía en el 2011. verdad Cerraron las, las empresas bananeras de, del, del, del señor Echeverría. Este, dejan de operar en el 2001. Este, pero tienen contrato vigente hasta el 2011 bueno, ese, ese tiempo las empresas estuvieron inactivas en el 2011 el señor se queda sin, sin contrato en el 2002 él gestionó un desalojo este, por la vía administrativa eh, contra este, sus trabajadores ¿quiénes son sus trabajadores? nosotros que estábamos constituidos en una organización que se llama Cotraosa Cotraosa eh, ...gestionó un desalojo contra nosotros... ...desalojo que los ministros de entonces... ...le fueron dando largas... ...le fueron dando largas... ...le fueron dando largas... ...y este... ...en el 2014... ...en el 2014... ...Don Oscar Echeverría... ...amenaza con... ...demandar al Estado costarricense... ...si no le ejecutan este desalojo... ...es, es aquí donde, donde entra... ...entra a jugar el famoso... ...el famoso procurador de la República que para mi concepto para mi concepto no es más que un este, aprendiz, de, aprendiz de abogado eh, negocia negocia este, un, un, un acuerdo ne, negocia un este, acuerdo una conciliación que tiene, que tiene dos, dos, este, dos errores muy, muy, eh, muy visibles primero esta negociación. Echeverría está negociando sobre la base de un contrato que ya perdió validez venció en el 2011 y lo segundo la ley constitutiva de la caja establece que para poder firmar contrato con el Estado uno tiene que estar este, al día con, con las cotas obrero patronales bueno Echeverría le debe 400 y pico de millones de colones al, al, a la caja por concepto de estas dos empresas de, de Bananera de Tierra y Bananera de Changuina Aún así, don, don este, Luis Guillermo Flores, Luis Diego Flores, no tiene ningún problema en firmar este, un, un este, acuerdo conciliatorio con el señor Echeverría. Esas son, esas son este, dos, dos, dos anomalías que para mí, para nuestro concepto, no, no, no debieron permitir, no debieron permitir este, que se... Firmar a ta tal conciliación. Hay que entender que una conciliación como tal es un contrato. No debió ir ese contrato. En consecuencia, ahí tiene el, el, el gobierno las herramientas para decir, este desalojo no va. Porque ellos, ellos, se, ellos se amparan en que hay una orden judicial. Que el, el abogado del Estado firmó un contrato con el, con el empresario afectado y que... El juez del contencioso administrativo lo homologa, pero al tener esas dos irregularidades, tiene ahí el gobierno de la herramienta para no, para desobedecer esa orden judicial. Entonces, eso es lo que le puedo contar. Así una historia muy larga, pero se la resumo en cinco palabras. Eh, quería hacer una cosa de los detenidos ya todos están libres no sé si hay uno que todavía esté apresado sí, todos están libres okay, bueno. no te... okay. y lo otro es eh... bueno qué les parece por ejemplo aquí en San José cuando no sé con los chaves, la hace aquí algunas unas huellas y demás aquí no llegan los antimotines a, a agarrarlos a, a, a más o a ustedes sí en este caso no sé qué les parece esa gran diferencia y lo otro es qué acciones van a hacer bueno sé que, que les también esos con un corazón pero podrían eh, volver al puente cuándo podría ser eso eh, qué más acciones van a tomar ayer volvimos al puente les, ¿Al día les... el jueves también vemos ¿Sí? ¿no? Sí, sí, <risa> ayer volvimos al puente no miren este, que, que quede claro que quede claro Fuerza Pública con, con este reprimirnos a nosotros en el puente, lo que hizo fue despejar el puente. Pero el problema de tenencia de tierra de estos compañeros sigue ahí. Y Digo estos compañeros, ¿por qué? Porque hoy en la mañana doña Diana Murillo intentó descalificarme diciendo, mire Daniel, usted usted de Finca tierra bro. No, yo soy parte de la solidaridad que tienen estos compañeros. ...soy campesino igual que ellos... ...a mí me duele y lo mismo que a ellos les duele... ...yo pasé por toda esta, esta maraña de desalojos, ...entonces aquí este, no importa de qué comunidad seamos... Este, ...¿qué vamos a hacer? ...bueno vamos a, seguir, vamos a seguir luchando... ...en el terreno donde sea... ...si el terreno es la calle... ...en la calle nos van a tener... ...si el terreno es este, el campo legal... ...en el campo legal nos van a tener... ...si el terreno es la parte política en la parte política vamos vamos a, a estar verdad es eso nosotros no no no este vamos a renunciar lo otro la situación de los detenidos y la situación de los detenidos la bueno intentaron intentaron dividirnos primero este procesándome a mí por, por por una este simple contravención y a los compañeros sí este los están llevando en un proceso penal, no hay ninguno detenido hasta el momento, pero sí sí hay que hacerle frente a ese proceso judicial que se viene eh, que va a ser muy difícil y aprovecho más bien aquí el espacio en los medios para llamar a la solidaridad con los compañeros porque va a ser un poco caro el, el proceso de legal y sobre la alusión que hace esa al sindicalista de Fabio Chávez y las huelgas que se hacen aquí en la capital y cómo no las reprimen. Desde luego, aquí hay mucha gente, aquí les da vergüenza, ¿verdad? Además, una bomba lacrimógena eh, afectaría a mucha gente que no esté ahí. En el campo es más fácil para ellos, hay poca gente, no los ven, se manifiestan como verdaderos gorilas, verdaderos represores, ¿verdad? Allí exhiben el entrenamiento. Eh, ...que estos señores reciben, ¿verdad?, en su técnica de represión y además psicológica, porque aquí hay palabras que no me gustaría decir por respecto a las mujeres, como a las mujeres las insultaron, ¿verdad?, eh, agresión moral, agresión psicológica degradando a las mujeres, así, de estos caballeritos de la fuerza pública, ¿verdad?, Puedo decirte a las compañeras que deben tener aquí a la par de ellos, ¿verdad? Porque son verdaderos vulgares y respetuosos de la dignidad de las mujeres. Otro día o por separado les puedo decir a ustedes las palabras que usaron nuestras compañeras. Les dieron patadas, no las detuvieron, les dieron garrotazos por la espalda a ellas, ¿verdad? Y, eh, y son machistas. También las debieron haber llevado presas, ¿no? Porque como son mujeres, no las llevaron presas, ¿verdad? No es que quisiéramos que estuvieran presas, pero ¿verdad? Debieron haberlas llevado presas, pero se cuidan, ¿verdad? ...de llevar detenidas a las mujeres, pero sí las garrotean y las insultan. Y todo eso ocurrió con, con, con, con compañeras. Eh, ustedes deben saber que así se han comportado en el pasado en las huelgas bananeras, ¿verdad? Antes incluso instalaban en las, en las entradas a las fincas ametralladora 50, ametralladora 60... ...con tripo de nido eh, o la, la cosa de, de arena, ¿verdad? Se los dice el hijo de un bananero, que soy yo, ¿verdad? Que ha vivido todo eso en el pasado. Y no con traje de policías, con traje militar, con antenas, perros, pastores alemanes, ¿verdad? Eso lo han exhibido en la zona rural. Eso yo nunca lo he visto aquí, ¿verdad? Eso nunca lo he visto en la capital. Les da pena seguramente. Aquí no se atreven a hacerlo. Bueno, contra eso hay que lidiar, sinceramente. Y es bueno que, que la prensa lo, eh, lo sepa, ¿verdad? Y si quieren decirlo, díganlo. A veces la prensa... Ahí, nosotros nos quejamos de que, de que oculta, no dice estas cosas. Ahora, desde luego, es mejor que antes. Hay medios que ahora nos han ayudado bastante. No es que están con nosotros, pero por lo menos son más objetivos, ¿verdad? Y siempre los hemos invitado y los vamos a seguir invitando. Los que quieren lleguen y los que no quieran llegar tampoco, eh, que no lleguen. Para que den cuenta de esta realidad, ¿verdad? En este, en este paraíso democrático de respeto de los derechos humanos el faro de luz de la democracia en América, toda esa belleza verbal o toda esa retórica con la que nos han venido adormeciendo a los costarricenses en este país. Tal vez lo, lo han logrado en la capital, en los campos no lo han logrado porque ahí sí hemos visto, y me perdonan el término que voy a utilizar, ya hemos visto al diablo echando fuego por la boca, ¿verdad? Y precisamente personificado en esta fuerza pública que dice que hey, nos brinda seguridad a todos los ciudadanos, como le decía ahora a la compañera Marcela, uno de ellos que están aquí para, para brindar solidaridad o protegernos de algún delincuente. Sí, sí en que, la boca, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Porque yo los oí cuando estaban diciendo que había una movilización aquí, yo los escuché ahí, y que habían unas banderas con gente que se estaba movilizando con banderas, y que era eh, para eh, una actividad con gente de la zona sur, de los que estaban allá luchando por tierra. hoy también cuando le dijeron a la compañera que, que ellos no habían dicho nada de eso, que nada tenía que ver con eso. Vean ustedes cómo estos muchachos incluso les enseñan todo eso, ¿verdad? ¿Pero a nada más? Sí, creo que quería decir algo Quería responder al compañero de la Prensa Libre. este Nosotros... Los cargos que nos imputan es obstrucción a la vía pública y resistencia grabada Esos serían otros cargos. Nada más para que quede claro. Pero es que hoy, precisamente después de las 6 de la tarde, más o menos, después de que termine la ascensión legislativa, este llega a comparecer Gustavo Mata y Miguel es el director de la visa, a la Comisión de Narcotráfico, para explicar precisamente qué fue lo que pasó el martes. Eh, eso fue por una, una petición de bastante amplia, ¿ustedes eh, podrían llegar a esa comisión, ¿No, Reina, en algún momento alguna representación? Vamos a entrevistarlos con un diputado que quiere que lo informemos verdad, sobre el asunto y sobre la represión, también podemos informarlo muchísimo sobre la actividad del narcotráfico en la zona sur porque dicho sea de paso somos nosotros el movimiento popular que ha hecho la mejor investigación y denuncia en la década de los 80 y 90 de la actividad del narco ¿verdad? Incluso la prensa ha dado cuenta recientemente de un capo eh, que se encuentra en pavones en estos momentos, ¿verdad? Ese es el responsable de la muerte de, de tres personas en la zona sur y de, y de no más de 30 heridos campesinos, ¿verdad? En nuestra zona y haber hecho un uso incorrecto del territorio nacional para este tipo de actividades, afiliado al cartel de Cali, asesinos de un ex agente antidrogas en México, el que enterraron vivos, Etcétera, etcétera, etcétera, y que aquí no pasa nada. Allá llegó eh, la DIPOL, se dio una vueltita por la zona azul, nos preguntó algunas cosas, y después llegaron y nos dijeron: si no lo podemos detener, porque es que él está ilegal, él está legal en este país, ¿verdad? Semejante figurón, ¿verdad? Mansos, los amigos de. Eh. No, no, si ya sabemos lo que son los políticos y la fuerza pública de este país, pero con los campesinos ustedes son muy, muy valientes, ¿verdad? Eficientes para eh, detener dirigentes sindicales, y campesinos, etcétera, etcétera. ¿Vieron ustedes la mansedumbre con que llegaron? Nos consultaron sobre el caso, fueron, lo ubicaron en Pavones y vinieron y nos dijeron que sí, ya lo hablamos con él. Dice, pero está legal en el país. Dice. Se llama Danny Fowley Briggs, ¿verdad? Miembro del cartel de Cali, para que ustedes lo sepan. Trajo a Carlos Quintero ahí, ¿verdad? A la zona, ¿verdad? Sí, nombre? Claro. Pero sí. Y el de eh, Bueno, buenos días. Jimmy Vargas, del colectivo de Radio Muchete. Este, hoy en la mañana incluso escuchaba todavía donde algunos medios replicaban que el puente estaba obstruido totalmente. Ustedes ahora nos hablan de que estaba obstruido eh, por la fuerza pública, ¿ustedes entonces qué posición tenían en el puente el pasado martes? Y si me pudieran narrar un poquito, digamos, lo que pasó, cómo fue el movimiento policial, si había movimiento policial días antes o fue ese mismo día. Perfecto, ahí está Daniel que estaba ahí porque en ese momento yo no me encontraba ahí, estaba aquí en la capital. Sí, ¿no también? Sí, ellos iban por, por todos, bueno. nosotros. Bueno, claro. Y... Decirles, decirles que nosotros decidimos tomar el, el, el puente a una vía a las 6 de la mañana. Eh, decidimos sostener ahí una, una manifestación eh, las horas y el tiempo que fuera necesario. Íbamos decididos a eso. Eh, a las 9 de la mañana se acercaron unos oficiales de Fuerza Pública a este des, a amenazarnos diplomáticamente pero amenazarnos diciéndonos que este si no abandonábamos el puente nos iban a reprimir nos dijeron que además además nos dijeron si quieren manifestarse pueden manifestarse en el centro de palmar pueden manifestarse en un parque o o bien, o bien este ya la manifestación como tal cumplió su objetivo ya llamaron la atención nosotros dijimos no, nosotros no estamos aquí por llamar la atención estamos aquí porque tenemos una petición muy concreta para el gobierno que es que desista de, de ejecutar el desalojo de las tierras de finca Changuina y hasta que tal este, petición no se nos resuelva no nos vamos a mover a eso de las 10 de la mañana este nos dijeron nos llegaron a preguntar que qué habíamos pensado, que si íbamos a desistir del movimiento, se les dijo no, nosotros nos vamos a mantener aquí hasta las últimas consecuencias, porque ya este, sabemos qué es lo que, lo que nos corresponde. Cuando, los compañeros, cuando algunos compañeros este, nos informan que, que los antimotines vienen, eh, la decisión que tomó el, el colectivo fue sentarnos en el, pavimento de la carretera y hacer el juego de tinajitas, que es este, cruzarse las manos por debajo de las piernas. La idea, la ide, la idea del juego de tinajitas es este, dificultar un poco el trabajo de, de, de policía. Y este, nos manteni, mantuvimos en esa posición de tinajita por más, por más de una hora. Luego nos informaron que Fuerza Pública había este bloqueado por completo la carretera y lo pudimos constatar porque ya no había movimientos de carros de ninguna especie eh, luego se acercaron los antimotines con sus escudos y todo eh, se plantaron al frente de nosotros uno de, los, uno de los policías de la delegación de Palmar me dijo Daniel usted queda detenido por, el por no recuerdo ahorita eh, eh, intentaron agarrarme y, y como es lógico es una, una reacción muy normal no es la deseable pero si es una reacción normal este los compañeros dijeron no un momentito si se llevan a alguien nos tienen que llevar a todos y ahí se armó una especie de refriega refriega donde los compañeros se tuvieron que, que defender defender con las manos y, y con los pies varios compañeros se me tiraron encima para intentar, para, para evitar que me detuvieran, en cuenta el compañero Eric, que fue el, el primero, se me tiró encima y, y estaba este eh, tratando de zafarse de los policías y en ese este, pataleo lo, lo, lo arrestaron, luego me arrestaron a mí y alguien, alguno de nuestros compañeros escuchó, escuchó una, una comunicación yo no sé si Sonia que estaba aquí no recuerdo, uno de nuestros compañeros escuchó una comunicación donde decían este ya tenemos a los dos líderes o sea, iban por nosotros los demás compañeros este fueron detenidos el caso de Luis, el caso de, de Mauro el caso de Alexander el caso de, de, de Laureano fueron Manuel. el caso de Manuelito de Manuel Ávila fueron compañeros que, que los detuvieron porque los los este coaccionaron demasiado pero el objetivo de, de, de fuerza pública era era estas dos personas Benito, ahora que nos dan este informe de la policía no no le puedo leer desde luego pero se evidencia que la fuerza pública fue la que detuvo el, el, el puente por completo porque en los videos no se ve no se ven carros moverse entonces a veces los medios por eso dicen que, que se detuvo todo el puente el, Pero ustedes o nos dicen que fue la, la fuerza pública Se evidencia en el informe Aquí es Ellos mismos lo dicen Por eso hablamos de las de las contradicciones en fuerza pública Por un lado el vocero de fuerza pública este, Diciendo El vocero Carlos Hidalgo Diciendo este, Los manifestantes bloquear, los manifestantes tenían y piedras y palos y por otro lado este el informe que fuerza pública le entrega este, a, a los juzgados dice todo lo contrario dice no dice fuerza pública se vio fuerza bueno no importa cómo pero ya ellos están reconociendo que, que, que cerraron entonces esa es la realidad compañero eh, ya tenemos una hora yo no sé si tendrán alguna otra pregunta o quedamos por acá Sí, eh, me dice su nombre y la organización vean. Jennifer Alvarado, el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra este, ¿cuáles han sido las soluciones que les ha presentado el gobierno digamos, durante todo el proceso y qué es lo que ustedes presentan como solución? eso eso ya lo dijeron ¿Sí? Antes. ¿Sí? es que esto ya lo dijeron antes entonces no sé si más bien eh, se pues, lo dejo para una entrevista particular ¿sí? Sí. Uh -huh. No sé, ¿alguien más? Si no damos por concluida esta conferencia de prensa, igual los compañeros quedan acá, si les quieren hacer una pregunta más. Nada más, bueno yo no sobre ningún medio de prensa, yo soy de aquí de la Junta Directiva de Centro Amigos para la Paz, nada más como para dejarles, como, eh, dejar en la mesa. Eh, Aquí a nosotros en, en, el último, en el último mes nos han robado hasta dos cámaras que tenemos de video y hoy nos impresiona mucho que haya tres oficiales, oficiales de la fuerza pública ahí. Entonces sería importante también, eh, me imagino que están en cumplimiento de su deberes, es que hacer la respuesta, pero me parece importante ya que aquí en medio dejarlo también sobre la mesa porque nosotros como Centro Amigos para la Paz, eh, precisamente... Eh, lo que estamos haciendo es apoyar que haya paz y la paz va a haber el día que los campesinos y campesinas tengan la tierra y todos los chiquitos y las chiquitas de este país se duermen con la pancita llena y una cama como tiene que ser entonces sería de sentido si queremos dejarlo de, de que tal vez ustedes tengan con cámaras. da la casualidad y como les digo, da la casualidad que en este mes dos veces nos han asaltado, nos han robado dos cámaras y hoy más bien tenemos muchísimas seguridad entonces, nada más dejarnos sobre la pasada este pensamiento. Muchísimas gracias. Hay café y té por si alguno quiere. Y si alguno necesita una entrevista particular, entonces a la maestra.